Hola, soy David Guinea, profesor de Derecho Civil de la Universidad de R. Juan Carlos y soy quien en este primer semestre impartirá la asignatura Derecho de Daños. que se refiere en el ámbito del derecho de obligaciones a la responsabilidad civil extracontractual? El objeto de la responsabilidad civil extracontractual es determinar si se puede hacer responsable del daño sufrido por la víctima a quien lo ha provocado como consecuencia de su actividad o conducta y, por tanto, exigirle la reparación de este. O si por el contrario, dadas las circunstancias del caso, debe soportarlo la víctima o perjudicado. El derecho de daños está presente en el día a día de todas las personas y se aplica, por ejemplo, en el ámbito de los accidentes de circulación de vehículos de motor, de la navegación aérea o marítima o en el ámbito de la distribución en masa de productos o para cubrir la responsabilidad por defectos de la construcción o los daños provocados por el uso de las nuevas tecnologías. La regulación de la responsabilidad civil aparece recogida en el Código Civil, pero también en leyes especiales. No obstante, será imprescindible acudir a la jurisprudencia, dada su importantísima labor a la hora de establecer el concepto, límites y alcance de responsabilidad civil. De hecho, la responsabilidad civil se puede exigir tanto en el ámbito de la jurisdicción civil como en el resto de las jurisdicciones penal, condición administrativa, social y militar. Nos aproximaremos a los contenidos de la asignatura desarrollando los 15 temas que forman parte de cuatro bloques sobre la materia. En el primero se abordan las cuestiones generales con el fin de contextualizar la responsabilidad civil en el ámbito del derecho y analizar el concepto de daño. En el segundo se tratará la responsabilidad civil por hecho propio, los elementos que le integran, distinguiendo entre responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva esencialmente. En tercer lugar, nos aproximaremos a la cuestión de la responsabilidad civil por hecho ajeno y se analizarán los requisitos para su concurrencia, así como el papel de las aseguradoras en cuanto a la reparación del daño causado. Por último, en el cuarto bloque se estudiará la cuestión de la responsabilidad civil en ámbitos especiales, entre los que cabe destacar la circulación de vehículos a motor, la responsabilidad de los profesionales sanitarios y los abogados o la responsabilidad por daños al honor, a la intimidad o a la propia imagen. En cuanto a la metodología, semanalmente se activarán los contenidos de cada unidad temática para que el alumno estudie y asimile las cuestiones objeto del temario. Además, tendrán lugar diversas videoclases con el fin de incidir en los aspectos más relevantes de la asignatura y de cada bloque didáctico. Por otra parte, el foro de dudas servirá como un canal ágil para la resolución de las diversas cuestiones que se puedan plantear a lo largo del curso. La evaluación de la asignatura se compone de dos partes. La primera, prácticas, de acuerdo con las cuales a lo largo del curso el alumno deberá resolver cuatro prácticas sobre la materia que se entregarán por medio del aula virtual en el plazo establecido por el profesor para cada una de ellas. Esas prácticas aportarán el 20% de la calificación final y no son revaluables. Re en segundo lugar está el examen final, que es presencial y tipo test. ...en el que el alumno deberá demostrar haber alcanzado conocimientos suficientes de la materia... ...contestando correctamente al 60% de las preguntas test formuladas. El test consistirá en 20 o 30 preguntas con cuatro opciones, de las cuales solo una será la acertada. Esta prueba aporta el 80% de la calificación final y es revaluable en la convocatoria de junio. Si no se aprueba el examen, no se suma la calificación de las prácticas. Puedes encontrar la bibliografía recomendada en la guía docente. No obstante, a lo largo del curso colgaré algunas lecturas de interés en los apartados correspondientes del aula virtual. Para finalizar, quiero darte la bienvenida a esta asignatura y quedo a tu disposición por medio del correo del aula virtual para cualquier cuestión que necesites formular. Gracias por vuestro interés y espero que entre todos podamos sacarle el máximo partido a esta asignatura. Nos vemos pronto.